Acción. ¡Bueno! Estamos en una junta de Estado Mayor de la FAC, las Fuerzas Armadas del Cachotepe. de Chapata. De Salamanca. Chery de la Playa. ¿Cómo estamos? Bien. Quería informar sobre todo al, al señor de la eterna juventud, que está fuera de plano, pero quería informarle de los avances de la conquista de California. La conquista de California va viento en poco. El otro día tuvimos una, una videoconferencia. Con, con, pues, eh, estábamos hablando de conquistar California y de pronto te aparece por internet un amigo, ¿no? como era la historia? A ver, me apareció en Facebook, un video de un colega que que estaba promocionando un futuro canal de YouTube. Que es de Los Ángeles y pues. Está... No, de pronto le sale un colega por el, por el, por el, por el móvil que está, que está en Venice no, no Beach, móvil. o sea la sí, playa sí. que yo quería conquistar concretamente de California, estuve viendo playa de California La primera. Y la que me gustaba más era Venice Beach que la típica, pero, pero, y ahí está el colega este, y entonces nos fuimos, quedamos un día para poner una videoconferencia con él y el comandante Chapata no vino Vale, no pasa nada, porque así funcionamos el Ejército. ¿Hubo alguna recriminación? No, no, porque lo malo de la prisa es la fe. No podemos ir con prisa en las Fuerzas Armadas de Cachondeo. En las Fuerzas Armadas de Cachondeo vamos cuando encarte. Y otro día encartó, se vino a casa, pusimos pues la videoconferencia, hablamos con él y hemos hecho un challenge, un reto. A ver quién hace la fiesta más chula, nosotros aquí. En la playa de los cielos O ellos en Venice Beach ¿Qué fiesta será más chula? Y entonces el tío ha aceptado el challenge eh, Ha quedado nombrado comandante de California es el tío, claro. California Commander. Es el comandante de California Nos dimos la mano delante de la pantalla del, del, del ordenador Y ahora él va, va, quiere va. La historia es que una, una, un challenge A ver una fiesta en Venice Beach Y otra aquí A ver cuál sale mejor eso por un lado. Pero por otro lado, de pronto. Eh, eh, eh, eh, eso es. <ríe> está ahí grabando la cámara. <ríe> de pronto ha venido el comandante Pelos. Hemos empezado a hablar con el comandante Pelos y resulta que el comandante Pelos ha estado en Malibú, otra de las playas de California. Ha estado allí. Me ha dicho que no le ha gustado porque es muy bonita, pero está vacía. La playa de Malibú está vacía. Nosotros podemos llenar la playa de Malibú, hay que llenar la playa de Malibú, hay que ocupar la playa de Malibú, hay que darle vidilla a la playa de Malibú. Y este, el comandante Pelos, ha estado en la, en, en la playa de Malibú y se subió a la torre de vigilancia de los vigilantes de la playa, es que vio es que, que lo hacían allí. Entonces, él ha estado en la garita de los vigilantes de la playa de la playa de Malibú. Él ha sido vigilante de la playa de Malibu. Ya tenemos entre nuestros hombres a un vigilante de la playa de Malibu. Conoce perfectamente como su propia mano la playa de Malibu porque estuvo una vez. Entonces, cada vez estamos más cerca de la conquista de California. Y, y, y en ese sentido... Creo que... sheriff ¿qué le parece la Conquista de California? Bueno, no la Conquista nada? de California, yo le veo una cosa de verdad, y lo veo de corazón, porque lo estoy mirando. La Conquista de California quiere decir una cosa, que aquí se pasa muy bien, pero ahora viene, ahora mismo, ahí por ahí viene, por ahí viene, que me van a rescatar, rescatar, sí, para irme a ah, libu esta como se diga tú, a libu ahí viene, mira, ah, ve, mira, mira, ahí viene, ahí sí hay un barco, ahí viene la conquista, ahí viene, te van a llevar, van a llevar en la conquista, yo ah, me voy limo. a subir ahí, me van a llevar Tú vas sí, va primero, vale, vale. tú quieres primero, tú vas solo Yo voy primero. de comandante, capitán general, y este viene conmigo... No, tú eres el serio. Sí, yo sí, sí la sí. Bueno, vale. Está bueno, claro. Lo único claro, que tío. ocurre... Lo único que ocurre qué aquí, miedo, en esta entrevista... ¿Quieres, y... ¿Quieres hablar con esto? No, no, no yo... Me escucha bien. Yo te lo No, vale, vale, Lo único que ocurre en esta entrevista... qué pasa una cosa... Si el señor... Que ha aparecido hace cinco minutos... Con esos perfumes regadores, a mí me encanta. El señor de la eterna juventud. ¡Adiós, caray! De hay cartito de verano para mañana. Pisar. El alcohol, Yo no el alcohol, el alcohol. Las no, fiestas no, si no, queremos no, ganarle no, no, a Belice Beach y a Malibu no podemos estar aquí borrachos. Los borrachos no hacen nada. Aquí estamos teniendo agua negra <ríe> sin agua producto mineral. Mineral. <ríe> agua, agua mineral, agua mineral. Agua mineral. Búlealo, búlealo. No agua negra. Así, así eh, no vamos a ver. Así no. Bueno, para hacer. Un ejército de borrachos no va muy lejos. Hola. Ministro, ministro, eh, cuidado que estamos grabando aquí. Le decimos una cosa de verdad. Un aplauso para el ministro de lo que haga falta. Ole. Muy bien. Vamos. Aquí en la playa solo tenemos un ministro. El ministro de lo que haga falta. Teniendo un ministro para lo que haga falta, para que más ministros. De momento no hace falta nada, ministro. Estamos bien. Uy, sol. Estamos bien. Oru. Hoy es el día de oro. Oru. Oru. Oru. Decías tú, ¿no? Oro. Sí. El día de el año del niño hoy. día ¿Eh? Orus. ¿Eh? Orus. ¡Orus! ¡Vente para acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Orus! El día de hoy. <risa> ya está, ¿no? ¿eh? <risa> ya está, ¿no? Ya ha visto la tarde, Un poco, ya el ¿eh? <risa> <risa> <risa> <risa> When you're smiling... Orsi. When you're smiling... Ahí está, Antonio. Whole, it's mine. De qué? De qué? But, but, De bueno. You know. Por ti, por la vida. But, yes, come come shine through. Through. ¡Ay, dame ahora, que baile con él! No. But when no crying, you, you know you the rain, stop that sign. Va a puto caso? Be, no. Aquí, aquí, aquí. ¡Eh! ¡El double, double Agent Chocolate! Siempre que hablamos de la conquista de California, aparece el Double Agent Chocolate. Ven aquí, ven aquí. Ven por aquí, ven por aquí, para, para, que, para que vean que es verdad que está aquí el doble, Double Agent Chocolate. El agente doble chocolate. Agente doble. Oye, ¿alguna novedad de la playa de Santa Bárbara? De momento no no, no, no, nada. No, no. Él se encarga de la playa de Santa Bárbara. ¿No ¿Qué pasa? Tío? ¿Qué pasa tío? Ah, Bueno, damos bueno, por finalizar a la Junta de Estero Mayor. El virus, sí, el virus.